Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora escuches este video. Bueno, luna en casa 3 en los signos de aire. Vamos avanzando sobre los signos de aire eh, a través de las casas. Vamos de una vez a la clase, pero antes te quiero pedir que por favor te suscribas al canal... Le des clic a la campanita, eh, le des like al video, me dejes un comentario. Así me ayudas a activar el algoritmo de YouTube, el famoso algoritmo de YouTube. Bien, leona en casa 3. Adaptable, bromista y observador. Casa 3 en Géminis. La locuosidad, discontinuidad intelectualidad corresponden a una casa 3 en Géminis. Luna en Géminis, divertidos, sensibles, imaginativos, por el lado positivo o en luz, por el lado negativo o en sombras, inestables, taciturnos, irritables. Por lo que si tenemos una carta natal con esta configuración, como la ves acá, la luna en la casa 3, la casa 3 en Géminis y la luna también en Géminis, podríamos decir que estamos frente a una persona locuaz e imaginativa que usa su habilidad para comunicarse de forma divertida. Estas frases claves se las debemos a un gran trabajo que hizo la astróloga de Venezuela, Mindred Peraza, eh, que es astróloga certificada por el CAF porque estudió acá en esta escuela y se graduó en esta escuela eh, de astrología, en este centro más que escuela de astrología. Vos también podéis siguiendo las clases, eh, graduarte y certificarte eh, con diploma del CAF. Bien, vamos a ver... Eh, ¿Qué pasa si la luna en casa 3, que es adaptable, bromista y observador, o sea, que te hace adaptable, bromista, observador, pero esa casa 3 en vez de en Géminis está en Libra? Y la casa 3 en Libra te hace litigioso, idealista y equilibrado. Y la luna en Libra te hace receptivo, seductor, cortés, dependiente, caprichoso y delicado. O sea, que podríamos decir que si estamos estudiando una carta natal que tiene luna en casa 3, la casa 3 está en Libra y la luna también está en Libra, eh, estamos ante una persona equilibrada, además muy receptiva a las situaciones que requieran de su adaptabilidad. ¿Ven? Como fui usando palabras clave, fui usando mil de peraza, eh, eh, palabras clave de los tres eh, condiciones, de la luna en casa 3, de la casa 3 en Libra y de la luna en Libra. Así tenemos que ir haciendo nuestras propias palabras claves. ¿Para qué? Para aprender muy fácilmente eh, esta hermosa herramienta que es la astrología, una herramienta de autoconocimiento. Luna en casa 3, te decía, adaptable, bromista y observador. Casa 3 en acuario esta vez, ni en Libra ni en Géminis, en acuario. Humanista, ilustrado, emancipado. Eh, luna en acuario, tranquilo, fuerte, afectuoso, ansioso, inseguro, terco. Entonces, si estamos ante una configuración astral que tiene la Luna en casa 3, la casa 3 en acuario y la Luna también en acuario... Es muy posible que estemos ante una persona que suele ser bromista y afectuosa, y su característica principal es ser muy humanitario. Bueno, espero que te haya gustado esta clase. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días. Eh, mañana con la luna en casa 4, en los signos de aire. Chao, hasta mañana.